queridos alumnos hoy os voy a mostrar eh, la aplicación de story jumper nos va a servir para hacer una serie de cuentos con los cuales vamos a trabajar con los más pequeños del cole con los niños de infantil eh, van a ser unos cuentos en valores que vamos a crear y bueno para eso vamos a utilizar esta aplicación que se llama story jumper eh, nos va a llevar directamente a su página vosotros os vais a tener que reconocer aquí en la cual bueno, pues nos dice que introduzcamos o a través de la cuenta de Gmail o de Facebook o también eligiendo un nombre el mío es Cuenta cuentacuentos2022 y vamos a decir la contraseña dos veces apuntárosla bien para que no se os olvide luego mes y día y el año lo importante es el año. ¿De acuerdo? En mi caso, yo ya estoy aquí en este punto, yo ya entré, me ha reconocido y bueno, pues aquí tenemos una serie de cuentos que hemos ido creando y donde hemos ido colaborando, ¿vale? Con otros alumnos de otros cursos pasados. Eh, para crear un cuento nuevo, pues es tan sencillo como a darle en esta pestaña. Eh, os voy a enseñar primero... Bueno, vamos a entrar. Podemos elegir algún tipo de modelo ya en preparado o directamente que esté en blanco. ¿Vale? Se carga, como podemos observar. Y bueno, como veréis, pues nos sale lo que es la portada, la cual podemos cambiar las texturas o los colores, ¿de acuerdo? Podemos poner la textura que queramos, evidentemente, simplemente con pulsar encima pondremos el título de nuestro cuento y aquí es obligatorio que pongáis el nombre y apellido de cada uno de vosotros, ¿de acuerdo? En la siguiente página encontráis lo que es la página que se... Dé dedica a alguna persona o personas que vosotros creáis convenientes si os dais cuenta aquí os aparecen ya en texto diferentes posibilidades puedo arrastrar y soltar directamente puedo encontrarme este otro tipo vale en este caso también podemos hacer que eh, en las primeras páginas tenemos para añadir texto, como hemos dicho, eh, o en este otro caso podemos elegir eh, los personajes principales que nosotros queramos, al igual que escenas, fondos, ¿vale? Si os parecen pocos fondos, pues podemos ir a más escenas, también podemos ir a buscar fotos, ¿vale? utilizamos las que tengan licencia creative commons vale para que no haya ningún problema y luego la oportunidad que nos tiene eh, bueno también podemos añadir fotos y añadir nuestras propias fotos que hemos creado así no tendremos ningún problema y podemos grabar nuestra voz vale, es decir con este tipo de eh, Aplicación podemos hacer un audiolibro audiolibro porque no es solo leerlo sino también narrarlo y bueno, pues normalmente tenemos una serie de creo que son 16 exactos son 16 eh, posibles hojas a rellenar y luego la contraportada de acuerdo que también la, la crearemos en fin, aunque hay más accesos eh, podemos quitar, eliminar páginas, poner páginas, etcétera. Y aquí esto lo más importante también para mí, es que en colaboración eh, me pongáis a mí como colaborador para que yo pueda entrar y evaluar vuestro cuento. ¿De acuerdo? Ya os diré mi email y ya entraremos todos juntos desde la aula de informática para hacerlo. Y siempre, siempre, siempre... Guardaremos y saldremos a la hora de cerrar nuestra aplicación. Nos vemos.